Bien mis amigos de vuelta con ustedes en su programa de mañana. Les recuerdo la pregunta del día. ¿Considera usted que influye en el aumento de robos y atracos el hecho que sea de conocimiento público que hoy el gobierno entrega la regalía o el doble sueldo? ¿No es regalía o doble sueldo? ¿Cómo se le dice ustedes? No no es doble sueldo. No es la regalía Pascual. Okay. Eso Porque no se el regala. doble sueldo tendría entonces una connotación de que hay un doble sueldo eh, constante, es decir como que ya. Porque la, el, el sueldo 13 es uno. Aquí hay gente que está en desacuerdo. Francis dice que, que no debiera de anunciarse lo mismo que. No, lo hacen sí, sí, y, para. Aunque para, Julio dice que eso es algo que, bueno. Lo, que se lo va hace, a conocer, es de conocimiento lo hacen, Siempre, siempre como, se ha como, anunciado. Lo hacen eh, como proyecto y favor político. Y, y nos dice. Que Tú tienes una mujercita que te dice Yo, bueno, yo... Mira. Es Alexa o Siri. Yo no sé quién es ella, pero... <risa> le ta, te le, jode, te jode. No, no, de que le queda poca vida a la table sí si, si, siguen eso, porque no he sabido cómo quitárselo. Ahora que alguien me ayude a cómo quitarle eso. Como dijo... Para yo no tener que sí. convertirme en un... Convertirle tablicidio, en un Es un tab, tablicidio. Tablicidio. Porque lo voy a traer. <risa> Dime Mira, más. decía que el Estado dominicano aún conserva esa politiquería tradicional sí. cuando hace este tipo de. Porque lo han hecho todo, como decía Fulvio. Pero debemos de ir cambiando y debemos de ir avanzando. Y que el Estado no siga haciendo creer a, su, a, su, a sus empleados y al pueblo de que es un favor que está haciendo y no un, una acción por ley que corresponde en la República Dominicana. Francis, yo quiero que una persona nos llame, nos escriba, o ustedes acá, nos digan cuál es la necesidad o el por qué hay que anunciar que se va a entregar el doble sueldo. O sea, una sola justificación. Bueno, te digo una, te, te digo una, una vamos a ver. para que los ladrones ah, eh, y okay. la asociación de atracadores pues se ponga eh, en su función y activa, que todo el plan trazado pues se pueda desarrollar en los diferentes puntos de la ciudad. Eso es un asunto que todo el mundo lo espera, que le den su chelito, Carolina, y la expectativa es tan grande que lo usan para política, como dice Francis. Y el, in, la y el interés particular de cada uno <ríe> es tratar de decir nosotros estamos cumpliendo con el pueblo por lo tanto nosotros somos la gente que ustedes tienen que amar y querer no, eh, no, el eso, ámbito, eso es lo que es un descaro realmente mira, y en eso el ámbito municipal de, de, yo estoy contigo eso es un mira, descaro en el ámbito municipal todavía en ese sí ámbito en ese ámbito sí yo acepto que me apliquen la información de cuándo va a pagar, porque tradicionalmente en el ámbito municipal se ha tenido como un grave problema la falta Presta. de planificación para el sueldo 13 y nunca hay los fondos para cumplir con ese mandato y se va al préstamo que se hace cada año. ¿Y están los fondos aquí, Francis? No, se hizo un, un préstamo, un préstamo. Okay. en parte. Okay. Eh, es lo que tengo entendido, porque no tenemos a mano, ojalá que David Díaz nos haga llegar el presupuesto de este año, porque también ese es otro tema para el futuro inmediato. Cuando se vayan a las elecciones en febrero, yo quiero oír los candidatos decir qué van a hacer con... En, de inversión, de, de primer momento, pero quien ese, tiene el presupuesto es el actual alcalde. Ese es un tema interesante porque, por ejemplo, yo me pregunto, ¿cómo un gobierno, pero vamos a hablarlo en términos municipales, cómo un gobierno municipal toma decisiones sin contar con la opinión de sus municipios? O sea, yo pienso que debe establecerse un mecanismo mediante el cual la gente pueda opinar qué nos hace falta. Por ejemplo, tú nunca vas a... Si tú decides poner un, un, una tienda de cigarros, que bastante te gustan los cigarros, sí. a ti, pero tú tienes que entender que no a todo el mundo le gustan los cigarros. Claro. Y que po, con lo que tenemos ya en San Francisco, ¿podría caber dentro del de el panorama económico, eh, comercial, otra tienda de cigarros? Yo ¿Qué entiendo, tú haces? Tú haces un, un, un estudio. estudio. Exacto. Entonces la cuestión de que me haga la comparativa y el público eh, objeto que va a ser el consumidor o el mercado meta. Exactamente, ok. Pero, pero ¿qué pasa? Que aquí se toman decisiones, se hacen cosas, sin contar con, con nosotros, los que vivimos aquí. O sea, qué ¿para mí qué es más importante? Para mí es más importante el saneamiento del río Gaya o sí. el saneamiento de la quebrada grande, uh -huh. por ejemplo. Y es más importante el tema de que, el tránsito sea mejorado mm. antes que el puente de que sé yo qué cosa, antes que aquel otra cosa entonces yo pienso que los gobiernos municipales deben establecer un mecanismo eh, no sé si está en la ley porque sí, la ley municipal está, para mí no está, es no, no, no la he manejado mucho está, eh, incluso para mm, lograr se que, trajo figuras importantísimas de participación y se incluyó lo que es el presupuesto participativo que tiene por demás... ¿Cómo funciona eso? Explicarlo? Aquí esa normativa se, se hizo a raíz de la nueva ley 107, 177 y nosotros nos abocamos a hacer entonces lo que se llama el reglamento de presupuesto, ¿cómo se hace? Para la fecha de junio ya debe estar el alcaldía anunciando que estarán haciendo las asambleas comunitarias por eso que yo recomendaba siempre que se hicieran por cuadrantes y que estuviera por el acompañamiento de una comisión de regidores que son los que finalmente estarían dando eh, los pasos para concretar los presupuestos. El presupuesto participativo es una, una extracción, se desprende del 40% que está dispuesto por ley para inversión e infraestructura. Ese 40% se saca el porcentaje de, de presupuesto participativo. En las asambleas se recogen las inquietudes de ese cuadrante y ellos mismos deben de dar paso a priorizar cuáles son más prioritarias y se benefician de esas. Y luego en el cabildo, en el cabildo se trata lo que la alcaldía ha recogido y lo propone como presupuesto participativo, que se presume en principio el consenso de esas comunidades, donde el planificador que tiene que presentar el presupuesto general del ayuntamiento en, a partir del primero de octubre de cada año, solamente tiene que agregarle, a la proporción de, de inversión Del 40% Lo del presupuesto Para que no haya choque Y después diga que no haya dinero Es como si el presupuesto Del 40% Se dividiera en dos partes Como si se dividiera en dos partes Pero no es una es una proporción Porque si sí. fuera Fuera el 50% Pero se hace eso No se está haciendo Hasta donde yo sé Yo nunca he visto Bueno, aquí hubo un Hubo un momento En que se entrevistó A este señor de Vistalvalle Valle ¿Cómo se Amón. llama? A Ramón Exacto Y él decía que Se nosotros, quejó Que se quejó de eso Tú, eh, te sí, le dije que él. habíamos, en cierta forma, se había anunciado sí. y teníamos conciencia de que se estaba trabajando en ese aspecto. Pero hay que empoderar a la gente, hay que empoderar al Mal municipio. Mal anunciado. <risa> Disculpa, mi <risa> amado. Sí, porque es que no, no me, no puedo digerir que me digan eh, un departamento de comunicación de una institución. Que me digan, no, porque yo llamé a un programa, porque Francis lo sabía, que yo se lo dije a Fulvio, que Carolina lo sabía, pero por Dios, se supone que hay un trabajo de comunicación que debes de hacer de llevarle ese mensaje a las comunidades, aunque en algún momento me parece que ella también dijo que sí iban a los sectores eh, a, a llevarle o a hacerle llegar las cartas de invitación, pero nos llamaron prácticamente de cinco comunidades en ese momentito, diciendo que a ellos no le llegó nada. Entonces hay que evaluar esa parte. Mira, es interesante este tema que ha puesto Amado, porque ahora con la efervescencia y el primer paso que tiene para el 2020 es elegir autoridades, definir ciertamente las capacidades de los políticos que se pretenden postular y de esa forma ir reduciendo... Lo, la ausencia de cumplimiento de la norma y sobre todo el cumplimiento de la satisfacción hay, ¿hay de los... Hay que empoderar a la gente, Francis. Por ejemplo, yo un mecanismo quizá pudiera ser que una gente como tú, que conoce el tema eh, municipal, insistiera en el tema. Señor, claro. entérense. Preocúpense. Yes. siempre lo hemos hecho si es, sí, no es, hay que empeñarse más claro, porque la gente tiene que saber que Alex, Alex, que es ahora el alcalde y su equipo no pueden dirigir solo este municipio no, no. y si mañana es eh, mi hermano Emanuel o el amigo Siquio cualquiera de ellos que gane la, la, la, la, la, bueno, la, la, la sindicatura pues no puede dirigir solo, tiene que contar con nosotros. Bueno, que debe contar digo? en principio con los regidores que tengan la, la capacidad de entender cuál es su rol, no para ir a enfrentar a, a Emanuel o a Siquió. Hacer bloque. ¿verdad? A hacer para <risa> enfrentarlo y, y, y, y poner a Ale a, a saltar como lo van <risa> ¿Cómo se asaltar Francis? No, eh, eh, a a ver si le han hecho, le han hecho eh, mal, mal, eh, malas es decir, le han hecho, le han cerrado los caminos para aprobaciones de cosas. Okay. Entiende? Pero fíjate algo, amado. La ley trajo incluso la del plebiscito, que son un referente que, aunque en el orden nacional está establecido constitucionalmente, y son de la ausencia de cumplimiento de esta constitución del 10, porque la ley de de referéndum no se ha aprobado, no, no aprobado. Que son las que interactúan con la verdadera decisión del Congreso, cuando se convierte en reformador, o cuando el Estado va a tomar la decisión que Fulvio había criticado el día pasado, de que va a vender a Punta Catalina obligatoriamente. Esos es son temas que deben ir a referéndum claro, para que el pueblo entonces... Claro. Una vez y por todas, haya, participe. Haya, haya un nivel de control. Pero aquí el político, estamos en otra cosa. Y aquí la gente no está identificando quiénes son los que tienen las capacidades. Y le está permitiendo que el político tradicional siga haciendo y deshaciendo. Una de las, el que no le da, no vota. Una de las cosas que nosotros tenemos que hacer, y Con eso, eso nos queda a nosotros... Sobre todo los que utilizamos estos micrófonos Estas cámaras para llegar a los hogares de la gente Es empoderar a la gente sí, De todos esos derechos. esos derechos La sociedad tiene que aprender a reclamar Lo que le corresponde Los, los políticos que nos gobiernan No pueden hacerlo solos Pero mira, Tienen que contar con nosotros Mira lo que pasó ahora en, con los senadores Aprobaron más de 500 millones de dólares En más préstamos Pero en la Cámara de Diputados Se significó un, un episodio eh, lamentable, eh, asqueroso. Ahí hubo un mercado persa y, y hubo de todo ahí, donde sí. aprobaron una, una modificación al presupuesto 2019 para nuevos fondos. Y lo que viene con Punta Catalina, también va a haber un mercado persa. Y la población vive de espalda a eso. Le ponen tema como César el abusador, le ponen tema como, como los 160 mil dólares que se llevó una doméstica de la caja fuerte de una fulana de tal y deje ahí no hace nada. Y le ponen tema así. Sin embargo, las cosas que sí atañen a todo lo que es el acontecer nacional, la población ni siquiera se entera ni sabe de lo que está pasando. De mañana